¿Cuál es tu nombre? William Gabriel Rodríguez de William, ¿qué fue lo que sucedió? A mediados de la 1.45 de la mañana de hoy eh, Fueron allá tocando la puerta de mi casa Me dijeron, el taller se está quemando William Paja Entonces, cuando yo bajé inmediatamente Había un indel solamente quemándose Y los bomberos duraron un promedio de 45 minutos para venir entonces, no le dio tiempo, tú sabes, porque el señor estaba muy fuerte. ¿Y las pérdidas más o menos? Bueno, hay, como te digo, una suma bien fuerte de dinero en pedido más o menos, un promedio de 850 en lo que es materiales de madera. ¿Qué presumen ustedes que pudo haber causado esto? Bueno, este, como tú verás, tú sabes, eh, las... El personal de bomberos determinó que ese tipo de incendio no fue fallo eléctrico. O sea, porque es una inversión bien fuerte en, lo que, en cuanto a lo que es la electricidad. ¿sabes? Que ¿Y qué determinó. tú crees que pudo haber sido? Bueno, como te digo, es que... Te voy a decir la realidad. Del otro lado este, hay un vandalismo que usan marihuana y cosas así, tú me entiendes. Ah. Pero no te puedo decir que fueron ellos, ni puedo señalar, tú me entiendes. O sea, pero tú presumes de que fue que... Sí, sí, tú sabes, porque están bueno, tal bueno, que los muchachos estaban aquí laborando en el taller, en eso de las diez y media de la noche, en Checha, estaban ahí, tú sabes, organizando los hierros, y yo pienso que fue eso, tú sabes. Pienso, tú sabes.